chữ thề con chặt đâu mày nói chuyện vô dân quá mày coi chừng mày chết với tao rồi mày <cười> Y bueno antes de empezar, este video está patrocinado por Aventuras, un juego en donde puedes navegar por diversos niveles, usar diferentes apariencias de Dr. Simi y recolectar monedas en los grandiosos niveles que hacen a este juego uno de mis favoritos para jugar y pasar el rato, este juego es totalmente gratuito y el link de descarga estará en la descripción, así que bueno sucios descarguen el juego y ahora sí vamos con el video. ¡Ah, jaja! ¡Ah, that's ¡That's Hey, qué pasa, gente. Aquí es Logro, en un nuevo video de Memingos bien jaja. que risa, edición espacial con mi amigo el Slenderman! Hoy veremos unos Memingos de Gacha Life que están bien buenos, así que quédense a verlos. Ya es hora que me regrese a la Tierra, así que los dejo con los Memingos. Ese Pokémon, ese tal logró va a ser un gran problema, jaja. La puta madre, esto ya parece cliché de típica historia mamona. Eh, putín, ¿por qué vergas hay una pantalla apagada? ¿Qué vergas con el editor porque dejó una pantalla apagada? Es que estamos en Latinoamérica, señor Residan. Vale, pito. Tenemos que destruir a ese Pokémon, sea como sea. Y por cierto, ¿por qué vergas me pusieron una voz de mujer culera? Se supone que no tengo género porque soy un Pokémon legendario. La puta madre, editor. Cada día me sorprendes más. En fin, iremos tras Slopee y lo mataremos. Y ahora, ¿por qué vergas no se ve mi nave en la pantalla? Yo no sé qué. Ay, como que a mi mamá se le olvidó que en esta casa comemos ah. Por ti bajaría la luna, mi amor Y yo para qué chingados la quiero Pero, ¿dónde la guardo? ¿Qué pedo? Yo pensé que... ¡No bebé! ¡Onta, bebé! <risa> no está el bebé ¡No mames, el bebé! Oye, ma, ¿qué vamos a comer? Pues comida Ah, ok, es que tenía la duda si ¿sí vamos a comer televisión Cuatro mm. de la mañana ¿Qué? ¡No mames! ¡Ni los pájaros se han levantado! ¡No, nunca! ¡No! Cinco la mañana. ¡Duérmanse, pinches pájaros! ¡Es bien temprano! ¡Maman! Mm. ¿Qué? ¿Qué es? Me... gustas, corazón. Mi primera novia. ¿Se ¿Sí la pasas a tu hermano? De la mañana. ¡Ah! ¿El sol? ¡Qué asco! ¡Que se mate! Siete de la mañana. ¡Cállense, esclavos! ¡Los odio! Ocho de la mañana. ¡Niños esclavos que van a la escuela! ¿Para qué? ¿Están bien tontos todos siempre? Mm. <risa> ¿Me puedo quedar contigo? Es que estoy aburrida. Susi, chuchu, ven. Pero mamá dijo que me quedé contigo. Susi, ¿por qué no te vas a jugar con tus muñequitas? No ¡Oh! <risa> mm. de la mañana. Me levantaría, pero no, no quiero nunca. es de la mañana. Una de la tarde. Empieza el día. Temprano. Músculos al máximo. ¡Ah! Mejor dormiré otro ratito, nomás. Nomás. Cuatro de la tarde. Ya es bien tarde. Los odio. ¡Ah! Por lo menos yo no me hice caca a los cuatro años. Por lo menos yo no parezco un nugget. Por lo menos, las chicas no me rechazan. Potente el cringe. Y bueno gente, hasta aquí el video de hoy, me guardé varios memes para una segunda parte. Así que, si quieres una segunda parte de memingos bien jaja, que cringe deja tu like y suscríbete para superar a PewDiePie de aquí a mañana. Los quiero sucios y nos vemos en la próxima.